En 1992 no había una directiva marco del agua que se aprobó en el año 2000 y que habla de cuestiones tan importantes como la recuperación de costes que ninguna obra del pacto del agua incluye. Y por eso algunos llevamos peleando desde hace muchos años para que finalmente se descartaran Santa Liestra, recientemente Vizcarrués, se a acuerdos importantísimos para el Matarraña y para San Salvador. Pero en el caso concreto de Yesa, ya no es solamente que no se justifique desde una perspectiva de evolución de el agua de lluvia de la que vamos a disponer y de la propia gestión del agua sostenible y de la modernización de las explotaciones agrarias que construimos obras hidráulicas para regar pero la tecnología y los conocimientos no son los mismos que hace 30 años a la hora de practicar la agricultura es que además el reglamento técnico sobre seguridad de presas no lo cumple y como nadie quiere que sin un desangüesa ni que sin un de Zaragoza, se están gastando cientos de millones de euros para estabilizar una ladera que está generando muchas complicaciones desde los primeros años de la construcción del pantano.